Ya lo hemos preestablecido y como Manos se ha hecho hasta, hasta el momento. Mano limpia. Así es, así es. Vamos a ver cuál es la, la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Potencializarían usted ustedes el desarrollo económico de los municipios no cabeceras de la provincia de Duarte? Eso es desde la óptica del legislador. Iniciamos con la doctora Mayra Rojas. Adelante. Ok, mira, por ejemplo, yo no sé si la compañera Dorina, escúchame Dorina que te no entiendo tanto el nombre, han dado por los campos. Por ejemplo, aquí hay un campo, los campos que desarrollarlo, porque por eso la gente del campo se está trasladando a la ciudad que se van a un barrio, se van a la capital. Porque los campos son tan productivos, pero hay un muy poco desarrollo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han dado, desde que tú inicias por los bracitos, la ciénaga, lo espino guababajo y el mango. Eso da pena. Yo, ningún candidato tenía un afiche en ese lugar ¿Por qué tú crees que no tiene un candidato? Porque eso está olvidado Esos campos donde yo me refiero Esa trayectoria hasta seguir llegar al cercado Están olvidados Una zanja, yo subí en la camioneta con mi marido manejando Y era una zanja que si, yo subí Pidiéndole al Señor Dios que me diera subir Son una zanja, yo no sé si ustedes saben dónde están esos campos Son una zanja que si tú te caes se, se traga el vehículo y se va a patinar Entonces estos campos están olvidados Muchos de nosotros De los candidatos, quizás no, no Hemos llegado a, ese, a en esos campos Entonces los campos Señores, para que la gente del campo no se vaya A la ciudad, hay que trabajar En los campos, haciendo esa carretera Y yo voy a trabajar Se lo he dicho, en esa carretera Hay otra carretera de nuestra provincia Que yo le he andado casi toda, y la carretera que está más mala Es la que está por Matalarga Aslor, La Zarza la mesa y saliendo por Chavicar Y saliendo de nuevo aquí al aguacate Terrible también eso Y por ahí tuve mucha finca de cacao Y esa que se Atención mi provincia Atención mi gente Esa carretera señores tienen que, Hay que hacerla Voy a trabajar, me voy a reunir Desde allá, desde el congreso Para que esa carretera La que le mencioné, esa trayectoria se haga bueno, gracias, gracias Mayra Rojas Continuamos con Dorina Rodríguez. Adelante. Bueno, eh, bueno, la respuesta nosotros también la tenemos aquí en nuestra propuesta que le estamos presentando a la provincia de Duarte. Y en lo que es el impulso que le vamos a dar a que de una vez y por todas sea aprobada la ley de emprendimientos. Vamos a impulsar que en todos esos municipios se instalen, se, re, se abran centros operativos del Infotec para capacitar a los jóvenes y a las personas de esos lugares y puedan emprender nuevas ideas de negocios, como la que son la transformación de ciertos productos agrícolas, que si lo, nosotros los portamos ya transformado en producto pueden tener un mayor valor agregado, que le, que le puede aportar un crecimiento económico a esos sectores. Eso está contemplado en nuestra propuesta, Incentivar la capacitación para que con buenas prácticas agrícolas y, pro, y proyectos de emprendimiento, de industrialización de esos productos que se han transformado para crear mayor valor, se pueda crear nuevas empresas y se puedan unir, hacer alianzas, formar grupos de eficiencia colectiva, donde todos esos pequeños productores se puedan unir para vender a mejores oportunidades de precio, para que el ingreso de esa producción agrícola se quede dentro de nuestra provincia, puedan vender eh, a mejor precio con un valor agregado en esa transformación agroindustrial que vamos a impulsar a través de la ley de emprendimientos. Entendemos que con esa ley de emprendimientos vamos a poder impulsar eh, bastante. Además... De darle seguimiento a que se ponga en vigencia esa ley que, no, que nos representa a nosotros como una provincia ecoturística, traer turistas aquí a nuestros campos. Así es, muchísimas gracias, Dorina. Replicó? Tenemos un minuto de réplica, si lo quieren utilizar. Claro eh, Dorina como la señora Mayra Rojas. ¿Están dispuestas a utilizar su minuto claro de réplica? Que sí. Iniciamos con Mayra Rojas, adelante. Sí. También no solo nosotros no podemos ir al campo, también en los barrios, señores, eh, las canchas deportivas, para que el joven se integre a la, a la sociedad, también eh, hay, es muy importante en los barrios, señores, hacer más eh, funeraria, porque hay una sola funeraria, y en los barrios tuve que ellos mismos, entre el grupito, el velatorio está en, en una casa a veces estrechita, pero si en una, en los barrios se hacen, se ponen, se hacen funerarias, tú puedes con tu difunto estar en, en armonía y en paz. Eh, Tiene tiempo. <ríe> eh, también, eh, como decía Dorina, el desarrollo de, eh, de otras industrias se pueden hacer, el Infotec y hacer a la iglesia también hay que darle su aporte, porque la iglesia católica también hay que darle su aporte y todo esto que impulsarlo en mala ya sí, más la provincia Muchísimas gracias tiempo. Mayra Rojas mi Dorina, minuto, en, adelante En el Ay, minuto de amor. réplica quiero decirle <ríe> bien, a todos ¿eh? ustedes que también en nuestra propuesta tenemos lo que es la creación y el impulso a través de la ley de emprendimiento de hortalizas orgánicas comunitarias y rurales donde todas esas mujeres, en esos pedacitos de tierra que tengan en su casa, van a poder sembrar y luego en un punto de cada uno de esos municipios poder vender sus productos. Eso va a, a generar que nosotros como provincia de Duarte podamos disfrutar de los primeros mercados orgánicos municipales. Eso va a desarrollar mucho la economía y va a mejorar la salud de la gente también. Así es. Adelante. Bien, este vamos a hacer un poquito, eh, a romper el orden para darle la bienvenida a la candidata diputada Mildred Sánchez, que se acaba de incorporar a este debate electoral. Mildred, muy buenas noches. Le vamos a dar un espacio eh, de dos minutos por un asunto sí. de tiempo. Voy bueno. no, a explicarle yo misma eh, la temática de, de del debate o de las exposiciones de esta noche. Eh, va a tener eh, un tiempo de exposición, un minuto, ¿verdad, Robert? Correcto. de para autopresentación y luego yo lo, lo que yo entiendo prudente, ya que estamos rompiendo el orden es hacerle las tres preguntas no. directas a Mildred y luego ella continuar tiene... con la pregunta para todos, claro. no sé qué ustedes opinan eh, bueno, vamos a incorporarle, exacto con la última Hola. pregunta okay. vamos a darle Mildred, Adiós. tiene dos minutos para que usted se autopresente okay. muy buenas noches, quiero primeramente dar las gracias a Dios de estar con ustedes y a ese público que nos está viendo, y pediré disculpa porque llegué un poco tarde. Yo sé que la televisión es tiempo, y pero lo importante es que yo estoy aquí. Así es. Y que Dios ha permitido que estemos aquí. Gracias y buenas noches a todas ustedes, mis queridas colegas y amigas. Y gracias al mundo que nos está viendo. Aquí está Mildred Sánchez, la más bella de la provincia de <risa> <risa> <risa> el, aplauso, ¡El aplauso, el aplauso, Bien, bien. Mildred, Mildred vamos primero a... queremos establecer... Y felicitar nuevamente tanto a Mildred, a la señora Mayra Rojas, como a Dorina, que ustedes han venido a este espacio con la finalidad de exponer su propuesta al pueblo de San Francisco de Macorís. Con esto, ustedes tres han demostrado que para ustedes lo que importa es el pueblo, es la gente. Y eso es importantísimo, y eso es lo que nosotros debemos valorar. Y sobre todo que respetan y la democracia y quieren hacer un, y tienen una nueva forma de hacer política. Así, es, así es. Vamos, Mildred, de sí. una vez a continuar con usted para hacerle la pregunta, la última pregunta que está en el tapete. Dice, ¿cómo potencial, poten, potencializaría usted el desarrollo económico de los municipios no cabecera de la provincia de Duarte? Dos minutos sí. para responder. No cabecera. Yo he dicho que yo no digo qué voy a hacer, sino lo que yo he hecho por mi provincia. Hubo un proyecto que la compañera Dorina dijo, de las hortalizas. Mildred duró 10 años formando hortalizas en las familias, que es un éxito. Que de hecho el padre Rogelio lo llevó a otro municipio, donde nosotros buscábamos familia para ingresar ají, recaíto, tomate... Y eso de verdad que sí, que es una empresa móvil que tú tienes en tu casa. Igualmente, yo no te recuerdo la fortaleza, que es la fortaleza Duarte, que está en el sí. centro de la ciudad. Nosotros lo hicimos hortaliza. Y de hecho eso funcionó, porque los internos, que a aquel tiempo le llamaban presos, vivían de esa hortaliza. Entonces nosotros tenemos la formación y el deseo de formar líder y empresa en nuestra casa. Yo te voy a decir una cosa, yo quiero que... Mi provincia y mi San Francisco de Macorís entiendan. En estos momentos difíciles que Dios nos permitió con el COVID, es un momento muy difícil. Pero también tenemos que ser solidarios con nuestros empresarios y con nuestra gente. Y hay muchas formas de ser solidarios. Ejemplo, nosotros tenemos ahí la Zona Franca, que es un almacén. Tenemos aquí Inepre, que es un almacén. ¿Por qué no habilitarlo? Para esos empresarios que pagan 50 mil, 100 mil, 200 mil, en un, una oficina y pueden pagarle al Estado 10 mil, 5 mil, y yo te aseguro que esos empresarios van a tener más ingresos y pueden tener más empleados, porque ahora estamos viviendo un momento muy difícil de que ahorita va a haber que sacar empleados para afuera. Pero si tú apoyas y aportas eso, porque las empresas están ahí, el edificio está ahí, y eso es una forma tú también de buscar la forma de ingresar y hacer la microempresa ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que nosotros queremos en esta provincia? Principalmente la juventud, los estudiantes, los profesionales que salen de nuestra universidad. Se Mil nos agotó el tiempo, Mildred. El tiempo, Mildred. El tiempo, Mildred.